Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pablo y en este vídeo quiero abordar una de las cuestiones que me planteáis frecuentemente. Y es el hecho de si estudiar una oposición haciendo test y haciendo supuestos tipo test me va a servir para aprobar la misma. Bien, os voy a aportar primeramente mi experiencia personal como antiguo opositor y como funcionario en servicio activo y después también como psicólogo quiero aportaros pues, todo mi conocimiento en base a las distintas técnicas psicométricas que tenemos a la hora de enfrentarnos estos exámenes, principalmente tipo test. Lo que considero desde, punto de vista, desde mi punto de vista personal es que el opositor lo primero que tiene que hacer es estudiar. Estudiar y memorizar. De nada nos sirve leer el temario si no somos capaces de memorizar. Siempre doy un consejo, tenemos que ir primero de lo general a lo concreto. Es decir, los artículos, los datos puros, realmente los tenemos que dejar para la última fase de estudio. Inicialmente tenemos que hacer una comprensión lectora, después empezar a entender el temario y después ya iremos fijando detalles. Muchos opositores lo que hacen es, Intentan memorizar datos que no tienen relevancia alguna. ¿De qué me sirve a mí saberme el número del artículo en concreto si yo no sé interpretar lo que dice el contenido del mismo? ¿Vale? Otros opositores me dicen. No, es que yo he aprobado o tengo un amigo que ha aprobado haciendo únicamente test. Bueno, yo en una oposición en la que únicamente haya un ejercicio tipo test... Podría darse el caso, como cuando sacamos el carnet de conducir, que yo a base de hacer test, si tengo por ejemplo 10 o 15 mil o 20 mil preguntas tipo test, pueda superar el ejercicio haciendo estos. ¿vale? Pero en una oposición, como por ejemplo pueden ser cuerpo ayudantes, administrativos del Estado, todas las del subgrupo C1 que tienen un, supuestos prácticos que son eh, tipo test, pero que tenemos que interpretar el contenido de los mismos, ahí no valdría únicamente con hacer test y supuestos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que saber interpretar el contenido de dicho, eh, de dicho enunciado, del enunciado que nos plantean previamente. Entonces, no nos va a quedar más remedio que estudiar. Yo lo que le consejo, aconsejo a la gente y lo que hice yo a nivel personal es estudiar la materia y usar los test como complemento. Estudiar la materia, hacer supuestos... Como complemento. Pero yo tengo que echar mis 6, 8, 10 horas, lo que me haga falta en función de mis capacidades, para poder memorizar eso. Otro punto muy importante es la explicación del contenido de la oposición. Es decir, yo si me meto a preparar una oposición y no domino la materia, no tengo formación jurídica, tendré que ir a un preparador que me ayude pues, a interpretar el contenido de la norma. ¿De qué me sirve a mí leer sin saber lo que dice el, el contenido de la misma? Para eso es fundamental que nos expliquen de una forma pormenorizada cada uno de los artículos que componen las distintas oposiciones o la oposición a la que nos vamos a enfrentar. Una vez que yo domino la, la materia, yo ya voy a ser capaz de enlazar los distintos artículos y poder contestar de forma adecuada un supuesto práctico. Tanto oposiciones de los subgrupos C1, A2, A1 y demás, nos van a poner supuestos prácticos que en determinadas ocasiones van a ser tipo test y en otras ocasiones van a ser a desarrollar. Yo cuando me he aprobado oposiciones en las que los supuestos prácticos eran a desarrollar, yo tenía que citar el artículo de memoria, ¿vale? Es decir, no me quedaba más remedio. En las oposiciones, cuando yo aprobé en su día el cuerpo ayudantes, en esa oposición... Los supuestos prácticos son tipo test, pero esto no quita que yo no tenga que saberme el artículo. El consejo que le doy a todos mis alumnos primeramente es, si yo puedo contestar una pregunta tipo test o una pregunta de un supuesto, si la puedo contestar sin leer los cuatro, eh, las cuatro opciones de respuesta, lo voy a hacer siempre así. ¿Vale? Es decir, porque lo, las opciones de respuesta lo único que hacen es actúan como distractores, me van a inducir a error. Entonces, lo que yo hago y en los supuestos que yo os planteo en el canal de Youtube, si os fijáis, intentamos contestar a las respuestas antes de nada sin saber lo que nos van a eh, preguntar en esas cuatro eh, opciones que nos plantean. Después, el supuesto siempre va a intentar o siempre tendremos que contestar en base al texto que se nos plantea. Pero ese texto tenemos que interpretarlo. Si yo hecho de forma automática tesis supuestos una y otra vez y me sé la respuesta eh, eh, automáticamente lo que yo voy a contestar va a estar sesgado. Es decir, al mínimo cambio que me metan o a un plazo que me modifiquen yo eh, fallaré la pregunta. ¿Vale? Bueno, otra cosa fundamental a la hora de estudiar una oposición es el material. Yo tengo que saber sintetizar el material que tengo que estudiar. ¿De qué me sirve a mí tener un temario que tenga 100 hojas por tema y que me venga todo lo que tiene que entrar en la oposición? Eso a mí no me sirve. Lo primero que tengo que hacer yo es o buscarme una academia, un preparador, que me dé un material que esté sintetizado, que sea corto, que sea entendible, que haya unas pequeñas explicaciones sobre el mismo y, aparte de eso, que me diga, pues mira, en base a esta referencia normativa, esto tiene mayor importancia, esto tiene menor importancia. Yo lo que no puedo es escoger Montemario, que tiene toda la legislación ahí metida, e intentar memorizarme todo. Tendré que ser yo, como estudiante, en su caso, el que haga una síntesis de lo más importante, siempre apoyado o avalado por los preparadores o profesores que me ayuden en la formación. De nada me sirve... Intentar memorizar todo. Después sabéis que siempre hay materias que son más relevantes unas que otras. ¿vale? No siempre tenemos que estudiar con el mismo eh, ímpetu o al detalle las materias. Eso va un poco en función de las especificidades de cada oposición o de cada examen que nos vamos a enfrentar. Os aconsejo siempre que de cada tema hagáis un esquema, ¿vale? El esquema nos permite mantener la atención. Es decir, yo hay gente que me dice, mira, es que me voy y me distraigo mucho en la biblioteca cuando estoy estudiando. Una de las formas o de los recursos más fáciles que tenemos para mantener la atención es escribir lo que tenemos en el tema. Es decir, esa capacidad de síntesis... Y esa redacción va a hacer que nosotros tengamos que estar atentos en todo momento a lo que estamos haciendo. Después esos esquemas en el día de mañana pues nos servirán para hacer repasos más rápidos del contenido. Otro de los fallos que yo veo importantes a la hora de preparar una oposición es que la gente tarda mucho tiempo en volver a ver los temas... Igual empieza a estudiar el tema 1 y cuando vuelve a llegar a ese tema 1 han pasado 4 o 5 meses. Lo más importante es hacer repasos y repasos y repasos. Es decir, tanto por los preparadores como nosotros como todos los estudiantes deberíamos estar repasando la materia continuamente. Se dice que el, el cerebro solo tiene capacidad para absorber un porcentaje de nueva información y las horas del día más importantes para absorber esa nueva información normalmente suele ser por las mañanas. ¿vale? Yo os aconsejo que estudiéis la información que queráis meter o memorizar la nueva información por la mañana y el resto del día que igual estéis más saturados o más cansados, os dediquéis simplemente a hacer repasos. Cada persona tiene una serie de capacidades. Hay gente que igual es capaz de las horas que echa en el día estudiando la oposición, si estudio ocho horas, pues estudiar el 25% de las horas, es decir, 2 horas, las dedicaría a memorizar nueva información y el resto del día se dedicaría a repasar. Esos repasos, a medida que vamos eh, mejorando y, y vamos dominando la materia, cada vez van a ser más rápidos y nos van a permitir absorber una mayor cantidad de información. ¿Vale? Bueno, como os decía anteriormente, cada persona es su mundo. Entonces hay gente que es capaz de absorber más información en un día que otra. Y otra que sin embargo necesita pues, eh, dedicarse la mayor parte del tiempo a repasar. ¿vale? Es decir, si yo intento meter nueva información todos los días y nunca repaso, lo que me va a pasar es que cuando vuelva a tocar el tema que vi por ejemplo hace un mes o dos meses... No me voy a acordar de nada y voy a tener que abordarlo como si fuera nuevo. Entonces entramos en una bucle que nunca salgo de ella. Es decir, parece que el temario es interminable. Vale. Entonces, todo esto son puntos importantes a la hora de preparar una oposición. Tened en cuenta que un opositor es como una carrera de fondo. Y nosotros, todo el resto de compañeros que tenemos en las academias, o en foros, o en grupos y demás... ...son competidores nuestros y tenemos que ver esto como una competición sana en todo caso. ¿vale? Es decir, yo eh, cuando estoy preparando si preparo una oposición... ...tengo que ponerme en el punto de vista de que estoy luchando por una plaza con el resto de personas. Y no hay excusas. Es decir, cuando yo vaya al examen a Madrid, todas las excusas que puedo poner... ...que si tengo trabajo, que si tengo marido, que si tengo mujer, que si tengo hijos... Tened claro que en Madrid no vais a tener un examen adaptado a vuestras circunstancias personales. Es decir, allí vais a tener un examen en las mismas condiciones que el resto de compañeros. Entonces, las excusas no las tenemos que dejar en casa. Es decir, lo único que tenemos que es que estudiar y aprovechar el tiempo al máximo y rendir. Para rendir tenemos que eh, aplicar pues, todas nuestras capacidades la memoria, la atención, la motivación, todo ello forman factores claves a la hora de preparar una oposición. ¿vale? En próximos vídeos os iré desgranando cada uno de estos aspectos para eh, ver si os sirven de ayuda. Bueno, haciendo una síntesis de lo que estábamos hablando, a la conclusión que quería llegar es todo opositor que quiera preparar una oposición de forma adecuada lo primero que tiene que hacer es estudiar. Y a la hora de estudiar va a tener que memorizar. No le queda más remedio. Es decir, sea tipo test, sea desarrollar, sea cantar. La, eh, de la forma que sea la oposición vamos a tener que memorizar el contenido de los temas. ¿vale? Los test y los supuestos y los esquemas nos tienen que servir como ayuda, como complemento. ¿vale? Si yo hago un examen tipo test o hago un examen de supuestos... Ese examen, lo suyo sería que lo hiciera en un momento concreto y que esos exámenes, o esos o esos, esos supuestos no los hubiera hecho nunca. Para saber valorar si la nota es realmente eh, fiable, la nota que saco, para valorar mi nivel de estudio. ¿vale? Bueno, espero haberos servido de ayuda y si, pa, si os ha gustado mi vídeo, dadle al like. Os envío un cordial saludo. Chao, chao.